Hey, ¿cómo está, gente? ¿Cómo están por allá? Yo les comento que estamos aquí excelente y mejorando. En este video estaremos hablando sobre cómo reprogramar nuestra mente a través de dos sencillos métodos muy sencillos. Reprogramar nuestra mente a través de dos sencillos métodos muy sencillos que me ha funcionado a mí desde, desde que lo puse en práctica y que hoy quisiera compartir uh, con ustedes. Yo creo que también le funcionará si tiene paciencia y le pone práctica. Y aquí te comparto: estos dos métodos no son nada extraordinarios, son uh, métodos que ya todos sabemos que, pero muchas veces nos olvidamos. Hoy comparto con ustedes solamente dos sencillos. Luego de a poco a morir agregando métodos para cambiar esa mentalidad que nos, nos tomó mucho tiempo programarlo y que hay que reprogramar esa mente para poder hacer bien las cosas, para que las cosas puedan funcionar. Entonces hoy, hoy yo quiero compartir con ustedes estos dos métodos basados en el manual de mi vida. Yo le llamo a la Biblia el manual de mi vida porque es la que me guía. Me lleva para una vida bien sana y, y, y ¿por qué no próspera? Porque Dios me quiere bendecir. Que nuestros pensamientos y emociones tienen un gran poder y pueden influir en nuestras vidas de manera positiva o negativamente. Por lo tanto, es muy importante aprender a utilizarlos de la mejor manera posible. Encontramos que en Proverbio 23 eh, se dice: Porque cual es su pensamiento en su corazón, tal él es. Muy sencillo. Esto significa que nuestros pensamientos y emoción, emociones tienen un gran poder y pueden influir en nuestras vidas de manera significativa. También en Romanos 12, 2 dice: No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobéis. Recuerde bien esta palabra: comprobéis. ¿Cuál sea qué cosa? La voluntad de Dios, agradable y perfecta. Recuerde estas dos palabras y perfecta. Esto significa que podemos transformarnos a través de la renovación de nuestra mente y de esta manera conocer la voluntad de Dios. Muchos de nosotros entendemos mal este versículo cuando escucho que las personas dicen, si Dios permite o oh, si es la voluntad de Dios. Cuando sabemos que lo que nuestro padre sea eh, el deseo de nuestro padre es lo mejor, es lo mejor para nuestra vida. Entonces la palabra clave aquí es comprobéis eso qué significa comprobéis comprobéis es comprobar es eh, experimentar ah, comprobar ya está hecho pero uno tiene que comprobarlo o sea que ya está hecho nosotros solamente lo que debemos de hacer es disfrutar tomar lo que se nos había dado pero déjame preguntarte algo porque es que muchas personas muchos nosotros no estamos comprobando no estamos tomando lo nuestro ¿Mm? ¿Por qué? ¿Qué es lo que está atajando que comprobemos o tomemos lo que es nuestro? ¿Saben qué? Es nuestra mente. Necesitamos renovarlo. Estos dos versículos de la Biblia, uh, me imagino que has escuchado miles y miles de veces en predica a la iglesia. Porque, uh, ¿Alguna vez te pusiste a pensar qué realmente significa? ¿Alguna vez has hecho una? ¿Alguna vez indagaste un poquito más de allá de qué significa? Nos enseñaron que solo pidamos y el resto dejemos que Dios lo haga todo. Eh, así, de, así de sencillo, mágicamente. Eso no funciona así, eso no es así. Déjame decirte que eso es cierto por un lado, pero no, no, no, no todo funciona de la, de la forma en que a nosotros nos enseñaron. Dios ayuda a quien se ayuda a sí mismo. ¿Escuchaste alguna vez esa frase? No podemos dejar que todo Dios haga, que, que Dios haga todo, no podemos ser tan cómodos y sentarnos y, y pedir y decir, y lo pedimos mal, y pedir y decir, Señor dame esto, Dios dame esto, y sentamos y esperamos, así no funcionan las cosas, no, debes de poner de tu parte, tan sencillo como tú crees que es, a nosotros nos enseña, especialmente en las iglesias cuando vamos, que pidamos a Dios y lo dejemos todo a Él, pero ¿qué hay de nosotros?, que estas manos, que esta, este mente que tenemos acá, ¿será que lo estamos usando? ¿Será que estamos haciendo lo correcto? ¿Lo estamos pidiendo correctamente? ¿Mm? Como dije recién, Dios ayuda. ¿A quien Se ayuda a sí mismo. Y no podemos dejar que Dios o el Espíritu Santo esté haciendo todo y uno sentado ahí, tan aragán, tan lazy, como se dice. Ajá. Déjame hacerte recordar. Que estamos en un mundo terrenal donde nosotros debemos de hacer el trabajo y Dios ayuda. Acuérdate que siempre, entonces, de esa mentalidad de que eh, Dios, si Dios permite o, o, o y si es la voluntad de Dios, sabiendo que ya Dios nos ha dado todo, sabiendo que la, la voluntad de Dios es lo mejor para nosotros, pero ¿dónde está el error? Está acá, en nuestra mente. No estamos utilizando lo que Dios nos ha dado. Usa tu mente para poder. Si quieres avanzar en esta vida, en cualquier situación, debes de cambiar esa mentalidad. Tú sabías que yo estuve en, ese, en esa posición. Desde que cambié el chip, empecé a hacer estas prácticas pequeñas, sencillas. Empecé a ver resultados, resultados maravillosos. Maravilloso que Dios me bendice tanto que ahora estoy en un lugar donde ni siquiera yo puedo... Ni siquiera yo puedo uh, entender el por qué estoy aquí. Pero la, al final de todo, salí a la conclusión de que Dios ya tiene preparado todo para ti. Ya te lo dio así, en bandeja. Toma. ¿Por qué no lo estás tomando? No, no lo estás tomando. ¿Qué estás dejando para que lo tomes? Es tu mente, tu mentalidad. Entonces, el primer método que yo utilizo para cambiar mi mentalidad es la visualización. Hmm. Así, visualización. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Nunca he escuchado en la iglesia eso, eh? Ah, interesante. Bueno, aquí te explico. Una de las formas de renovar nuestra mente es a través de la visualización. Vamos a ponerle ahí slash fe para que se entienda mejor. La visualización consiste en imaginar escenarios y situaciones positivas que, des que deseamos manifestar nuestras vidas. Esto no significa que debamos de vivir en un mundo de fantasía, sino más bien que debemos de enfocar nuestros pensamientos y emociones en lo que queremos lograr con mucha fe. Podemos utilizar la visualización para alinear nuestros pensamientos y emociones con la voluntad de Dios. Podemos visualizar situaciones en las que estamos haciendo la voluntad de Dios y en las que estamos viviendo de acuerdo a su voluntad. Y recuerde, de acuerdo a su voluntad. ¿Y cuál es su voluntad? Lo mejor para ti es lo mejor para ti, una vida en abundancia, una vida con salud, una mente saludable, paz en tu corazón, que es, estos son la voluntad de Dios, me imagino, del Dios que yo tengo, no sé si es la misma que tú tienes, el, ese Dios que yo tengo es ese Dios de amor, que, am, que nos ama tanto y que nos quiere bendecir, pero el problema es que nosotros muchas veces nos ponemos a nuestra, no se trata, de decir si sí, es la voluntad de dios sabiendo que la voluntad de dios ya es lo mejor como dijimos para nosotros sino más bien visualiza lo que estás pidiendo y que ya es tuyo pide pero visualizando que ese trabajo que quiere ya es tuyo pide pero visualizando que esas personas a quien está buscando ya está al lado tuyo pide y visualiza ese carro ya es tuyo visualiza fe con fe recuerda que la fe es la certeza de lo que se espera y la que no se ve. Sin embargo, sabemos que las cosas no siempre salen como nosotros queremos. A veces nos encontramos en situaciones difíciles que nos hace sentir decaídos y desmotivados. En esos momentos es importante recordar que Dios está con nosotros y que podemos confiar en Él. En vez de buscar errores que habíamos cometido y torturarnos por esos, deb debemos de confiar y no dejar que nuestros pensamientos y sentimientos y malos sentimientos nos robe esa bendición. Recuerda que estamos en un mundo caído, en un mundo corrompido. Siempre cometeremos errores, que tú no lo quieras, aunque tratemos de evitarlo. Si tú quieres vivir una vida totalmente perfecta, yo creo que este video no es para ti. Debes de buscar algún curso para aprender a hacer una vida perfeccionista. Debes buscar un curso donde te enseñe a ser un ángel. Inclusive los ángeles no son perfectos, ¿me entiendes? Solo Dios es perfecto para reprogramar nuestra mente en momentos de desánimo a nuestro mal de la vida y buscar su orientación. Mira lo que dice en Filipenses 4, 6, 7. Por nada estéis afanosos, angustiados, conocida vuestra petición le dan delante de Dios con, con toda oración y ruego. Es, es, lleva en cuenta esta siguiente palabra: es frase, con acción de gracia. Acción de gracia. Aquí vamos ¿A vamos a llegar a esto? ¿Y qué, qué va a pasar? Cuando ponemos en práctica esto, dice que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestro corazón vuestro pensamiento ¿en quién? En Cristo Jesús. Podemos orar y pedirle a Dios que nos ayude a superarnos dificultades y a encontrar paz en medio de ella. Y déjame recordarte que vivimos en un mundo corrompido en la que en que cada minuto vamos a estar cometiendo errores eh, pero este versículo nos confirma que por nada estemos afanosos, sino que, ¿qué dice? sino que pide, cree, crea y si te dará, también podemos visualizar situaciones en las que Dios nos ha ayudado a superar situaciones difíciles en el pasado, esto a mí me ha ayudado bastante, eh, me acuerdo de momentos que estuve me acuerdo de situaciones bien difíciles en las que estuve. Pero recuerdo dónde estoy ahora y dónde estuve. Miro mi situación ahora y comparo en dónde estuve. Entonces, eso me ha ayudado a superar situaciones bien difíciles. Y yo no digo que nunca más voy a tener situaciones difíciles. Sino que cada momento de mi vida va apareciendo situaciones difíciles. Aunque muchas veces la gente no lo ve. Pero uno está peleando con situaciones difíciles. Pero podemos recordar. Que Dios está con nosotros. Estuvo antes y está con nosotros de nuevo en situaciones difíciles. Segundo paso y que funciona aquí. Es poderosísima y que debes de practicarlo. Y debes de practicarlo bien. Es el agradecimiento. ¿Qué decía el versículo anterior? Acción de gracia. Bueno, ahí está el número 2. Volvamos a nuestro manual de la vida para reforzar esto. Entonces, aquí dice Filipenses 4, 6 al 7. Dice que lo mismo. Por nada estoy afnoso. Por nada esté angustiado, dice, sino que se han conocido nuestras peticiones. Delante de Dios, con toda oración, ruego y acción de gracia. Acción de gracia, ¿qué significa eso? Agradecimiento. Bueno, oración es pedir. Ruego es parte de la oración, es como pedir. Una, una forma de pedir. Ahora, acción de gracia. Ahí hay dos cosas que debes llevar en cuenta. Pedir con ruego. Pedir Bien y agradecer o te puedo asegurar que estás haciendo el primer paso que es oración y ruego oración y ruego oración y ruego y tan desesperado que estás te estás olvidando de la segunda de que es acción de gracia mira como a veces pocas pequeñas cosas eh, Hace que las bendiciones paren. Entonces, ¿qué pasaría cuando ponemos en práctica esto y lo hacemos bien? Dice que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, eh? que sobrepasa tu mentalidad, que sobrepasa de cómo tú entiendes las cosas, ¿qué pasará? Guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. Dice, Ay, es poderosísimo. Es, es cuestión de descifrar esto y ponerlo en práctica. Lo que acá nos quiere decir es que debemos no preocuparnos por nada, sino que en todo mediante la acción y la súplica con acción de gracias, presentemos nuestras peticiones a Dios. Entonces, ¿cómo podemos aplicar esto a nuestra vida cotidiana? Bueno, aquí yo te presento tres pasos prácticos para renovar nuestra mente con acción de gracia. El número uno, debemos recordar siempre que Dios siempre nuestro proveedor. Él ya te proveyó con todos los instrumentos al crearte como ser humano. Proveyó con todos los instrumentos que tú necesitas para sobrevivir, incluyendo una mente, una mente poderosísima, es la que controla la gran parte de nuestro sistema. Que él, él ya te proveyó todas las bendiciones. Ahí están esperando en bandeja, te están esperando, pero qué pasa porque tú no lo tomas, porque no lo tomas. Entonces practica el agradecimiento. Debemos estar agradecidos en todo momento, incluso en los momentos difíciles, más, más todavía momentos difíciles donde tendemos a olvidarnos de esta parte, de agradecer. Pedimos, pedimos más, pero dejamos de agradecer. Y en segundo lugar, como ya le dije recién, ponerlo en práctica. Todo esto que he venido diciendo de la, del agradecimiento en práctica y como tercer paso y último paso debemos centrarnos en las cosas buenas que tenemos en nuestras vidas a menudo no enfocamos en las cosas negativas en las cosas que no están aún pero déjame decirte si nos enfocamos en las cosas buenas nuestro corazón estará lleno de gratitud y nuestra mente estará renovada entonces concentra en lo que tienes trata de no concentrarte mucho en lo que no tienes no estoy diciendo que te olvides de visualizar, no confunda esto. Una cosa es concentrarse en las cosas negativas y otra cosa es concentrarse en la visualización. Visualiza lo que aún no tienes, pero deja de concentrarte mucho y, y que esa ansiedad te llene porque aún no está ahí. Hay un proceso que seguir. Yo te diría de esta forma: deja de concentrarte en el proceso, en ese proceso como que tú quieres que quieres hacer las cosas a tu manera no, eso es lo que te está robando tu paz, lo que te está robando tu paz es concentrarte en el proceso, en ese proceso deja que Dios haga las cosas deja que esa visual, visualización con fe que hiciste, deja que eso trabaje y no te preocupes mucho en el proceso porque el proceso se está creando, solo concéntrate en tener, solo en tener y agarrar en tener lo que tú quieres Tú haces tu parte, el de pedir el de, el de visualizar con fe El proceso, no te preocupes Dios lo va a hacer Y es lo que yo he practicado Y si yo le cuento Las bendiciones que llegan a mi vida son impresionantes No, Todo, no, no te estoy diciendo que tuve una vida perfecta ¿no? Muchas veces hay situaciones que llegan Y llegan por propia negligencia de uno mismo No porque Dios lo hace a ti. La voluntad de Dios es lo, lo más perfecto para ti. Lo más hermoso para ti. Bueno, ahí va. Este es el video que quería compartir con ustedes. Recuerda, practica la visualización con fe. Con mucha fe. Pide. Pero no te olvides de agradecer. El agradecimiento es muy importante. Es parte de no, debería de ser parte de tu vida. Pero trata de ser agradecido en la vida. Por todo lo que tienes ahora mismo. Ojalá que este video sea de ayuda para ti. Un poquito diferente. Pero sí funciona, pone en práctica, yo soy un testigo de quien, de quien ha practicado dos sencillas, estos dos sencillos métodos y funciona, estoy en un lugar donde yo puedo creer donde estoy parado en este momento, porque es muy grande el cambio que tuve en mi vida desde que empecé a practicar y a practicarlo bien, bueno muchas gracias y nos vemos en el siguiente video.